...con Jorge Enrique Agudelo. Él es director de investigación de la lonja propiedad raíz de Medellín y Antioquia. Jorge Enrique, bienvenido a nuestro programa. Y cuéntanos qué es la guía para la compra de vivienda que la lonja propone actualmente. Hola, Bianet. Muchas gracias por invitarnos a, al programa Negocios en tu Mundo. Bien, realmente la guía para compra de vivienda es una guía muy sencilla que consta de cuatro pasos... Eh, que hemos desarrollado con, con el único fin de que las personas que quieran adquirir un, adquirir un inmueble nuevo o usado tengan la posibilidad de hacerlo con la mayor tranquilidad y con la mayor seguridad. E implica unos pasos muy sencillos que van desde la selección del inmueble que les pueda parecer útil o que les guste hasta aspectos un poco más avanzados como los que están relacionados con temas asociados a aspectos jurídicos en la compra de ese tipo de activo. Y pasamos por temas vinculados, por ejemplo, con, el, con la comparación de precios de inmuebles. Está maravillosa esta propuesta. ¿Qué te parece si empiezas a hablarnos de cuáles son esos pasos principales de esta guía? Claro que sí, Diane. Mira, realmente los pasos son muy sencillos, como decía hace un momento. Inicialmente lo que nosotros le proponemos a las personas es que investiguen cuál es el inmueble que les interesa. ¿Y por qué les interesa ese inmueble? ¿Qué quieren hacer con él? ¿Quieren habitarlo o quieren invertir en él? Y una vez tengan muy claro lo que quieren desarrollar con ese tipo de inmueble, vayan pasando a otro tipo de, de aspectos que están relacionados, por ejemplo, con el hecho de indagar por el equipo profesional que hace parte del proyecto del cual van a ser parte. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de que es importante verificar quiénes van a hacer la compra, la gerencia y la construcción del proyecto en el caso de que sea una vivienda nueva. O en el caso de que sea una vivienda usada, verificar aspectos jurídicos, como por ejemplo verificar los certificados de tradición y libertad que nos van a permitir verificar la titularidad de los inmuebles, es realizar un estudio de títulos o es solicitarle un estudio de títulos a un grupo de abogados que nos puedan permitir conocer las afectaciones que tienen los inmuebles que vamos a adquirir. Jorge. Eh, específicamente, cuéntanos qué es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de comprar vivienda nueva. Sí, claro. Realmente uno de los aspectos más importantes es tener muy claro qué quiero hacer con mi vivienda. Es decir, voy a habitarla o voy a invertir en ella para alquilarla o para venderla. Y dependiendo de la respuesta que dé, entonces voy a tener que adquirir o buscar mi inmueble que se ajuste a mis particularidades o a las particularidades de la persona a la cual le voy a alquilar o a revender el inmueble. Una vez hecho esto, es muy importante que las personas se acerquen y averigüen o indaguen por el equipo profesional que se encuentra. Mega sostenibilidad. Ese es el tema del que vamos a hablar aquí con la directora ejecutiva de la Corporación Fenalco Solidario Colombia. Bienvenida, Sandra Sierra. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Súper bien, feliz de estar en tu espacio y hablar de este importante evento. Bueno, antes de hablar del evento, contemos qué es mega sostenibilidad. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos ese término? Claro, mira, mega sostenibilidad es pensar en grande. Mega es el concepto más valioso que hoy estamos desde la corporación impulsando para pensar en la sostenibilidad como un gran actor transformador de nuestra sociedad, pero también de las organizaciones. Entonces hay que pensar en la sostenibilidad como la mega de, nuestra, de nuestras empresas y de nuestras organizaciones. Bueno, contemos sobre este evento tan importante que se va a realizar por parte de la Corporación Fenalco Solidario y que lleva como título Mega Sostenibilidad. Y es importante que mencionemos algunos de los, de los actores que van a estar ahí y de qué van a estar hablando. Bueno, vamos a tener nuestro evento el 3 de noviembre en la ciudad de Bogotá de manera presencial y virtual para quienes no se encuentran en esta ciudad eh, y vamos a hablar de temas muy importantes, Juan Carlos, como el tema de las algas marinas, como el tema del hidrógeno, como el tema de economía circular, innovación, tecnología y al finalizar el evento vamos a tener la oportunidad de tener una ceremonia para reconocer las organizaciones inspiradoras en temas de sostenibilidad en la categoría social, medio ambiente, innovación y, y medio de comunicación documental o crónica. Entonces tenemos una gran celebración y un gran espacio para tener diálogos profundos, y generar contenido en temas de sostenibilidad. Bueno, ¿cómo vamos en ese término de sostenibilidad cuando evaluamos lo que ha venido pasando en Colombia?, y ya que tú llevas varios años al frente del tema de en, en Fenal Solidario, ¿cómo has visto esa evolución? Bueno, la sostenibilidad de nuestro país ha avanzado de manera especial. Colombia ha sido un país que avanza de manera importante en los temas ambientales especialmente. Ha sido muy inquieto por participar en las agendas internacionales, por participar en todo lo que tenga que ver una contribución con el planeta a nivel empresarial. Siento que este año ha sido muy valioso. Veo las organizaciones muy comprometidas con temas como la, el cambio climático, la medición de huella de carbono, el tema de economía circular. Entonces Yo creo que vamos por un buen camino. El concepto de autorregulación de las empresas ha sido cada vez más instalado en ellas. Es decir, no esperar a la normatividad, sino ser conscientes e inculcar los temas de sostenibilidad con todos sus grupos de interés. Entonces, eh, frente a la región, pienso que Colombia ha tenido un buen desempeño, hemos venido avanzando de, de manera especial y creo que lo más importante es darle continuidad a todo lo que se ha venido desarrollando desde el sector público y desde el sector privado. ¿Por qué es tan importante la experiencia del cliente a la hora de generar fidelidad sobre una marca? Esa pregunta es para William Pimentel, nuestro invitado de Freightworks. Bienvenido William y bueno, ¿qué nos responderías?